Se está hablando del tema o mirando el mismo desenvolvimiento del proceso. El caso, por ejemplo, en que eh, mucha, mucha gente incluso va a, a, lo, a las redes sociales, como el caso de YouTube, con la finalidad de ver de nuevo eh, la entrevista, etcétera, etcétera. Indudablemente que eso crea un estado de desazón, de, de desasosiego en la sociedad. Eso crea estrés, carga de mucho estrés a mucha gente. Porque esa gente dice, bueno, pero nosotros vivimos en, una, en un país donde nada sirve, donde nada funciona, a pesar de muchas leyes. ¿Dónde estaban las autoridades cuando este tipo de cosas pasaba, Todo el mundo sabía eso y ¿por qué no se hizo lo que debía de hacerse en el momento en que debía de hacerse? Todo eso es una carga, esa carga mediática alrededor de estos casos, constituye a su vez una carga eh, eh, que provoca mucho estres, estresante totalmente. Ahora bien, yo quiero preguntar lo siguiente. El Código Procesal Penal de la República Dominicana plantea cinco etapas del proceso. Una etapa de investigación, la etapa preliminar. Esa etapa preliminar de investigación está, eh, dentro de esa etapa está la medida de coerción. La segunda etapa es la audiencia preliminar, que es una audiencia en la cual el juez, a raíz de lo que el Ministerio Público le presenta como acusación, va a determinar si esas pruebas fueron bien obtenidas, si no son sobreabundantes, eh, si lo que plantea no es algo evidente, y entonces si hay suficientes eh, eh, eh, pruebas para que probablemente ese acusado sea condenado. Así la prueba muta, la prueba pasa, de una categoría que es la categoría simple de la prueba, lo que eh, en el sistema se ha dado por llamar cintila, que en una ocasión en un comentario expliqué que no se trata de un tipo de prueba en particular, sino que es una metáfora que se utiliza para decir que en la medida de coerción esa prueba que se necesita es muy pequeña, muy sencilla. Pero ya en la audiencia preliminar la prueba tiene que tener otro criterio. El juez la va a analizar desde el punto de vista de si fue obtenida legalmente y de si esa prueba puede probar, valga la redundancia, en el futuro que esa persona pudo ser con probabilidad cómplice o autor de un delito, de un crimen. Y después, la prueba ya en el juicio, que es la tercera parte, la tercera fase en el juicio, la prueba tiene obligatoriamente que probar el hecho más allá de dudas razonables. Finalmente, nos quedan las últimas dos etapas, que son las etapas recursivas, es decir, la etapa del recurso de apelación, el recurso de casación, eh, bueno, y finalmente la etapa de la ejecución de la pena que también está contemplada en el código como última fase del de proceso. Ahora bien, cada etapa tiene su particularidad, cada etapa tiene su estructuración, cada etapa tiene sus condiciones y particularidades. En la etapa en que está ahora mismo el, el, el, el caso Coral, yo me pregunto, ¿real y efectivamente lo que se está haciendo en este en esa fase del proceso constituye una medida de coerción? Esa ¿Lo que está pasando en esa fase, en ese momento, eh, afecta los derechos de los imputados? Y la otra pregunta, ¿viola la Constitución el hecho de que lo estén televisando a todo el público lo que está pasando en esa medida de coerción? En esa medida de coerción, yo pienso que las respuestas a todas estas interrogantes que yo me hago son afirmativas. Lo que está pasando en esa etapa es totalmente contrario a lo que debe ser una medida de coerción. Una medida de coerción es un momento dentro de la fase de investigación de un proceso en el cual se lleve al imputado ante el juez, si fue arrestado no puede pasar de 48 horas para llevarlo ante el juez y decirle, mire, esta persona no tiene arraigo suficiente para, para que quede en libertad y yo solicito una prisión preventiva. Porque esta persona cometió un hecho que tiene todas las características de un delito y, por ende, de está dentro de los parámetros para aplicársele una medida de coerción. El juez valorará si esa medida de coerción será la eh, visita periódica, la garantía económica, la representación por un tercero, eh, los grilletes eh, eh, electrónicos, lo que fuere, o la prisión preventiva al final, que es la última ratio es la última, pero esa etapa es una etapa de investigación, y la investigación es una etapa subrepticia, oculta, secreta. De hecho, la dogmática ha establecido que la etapa de las medidas de coerción es, es secreta para los terceros, no para las partes, pero sí para los terceros. Y cuando usted emplaza una cámara nacional, que lo la, está, viendo, está viendo el país entero, sí. o sea, esa gente que está ahí es culpable en este momento ante toda la nación, ante toda la nación, aunque en realidad todo lo que ha planteado el Ministerio Público en el camino se caiga en el proceso. Eso es atentatorio a los derechos fundamentales de los perseguidos, lo que está pasando en esa etapa de este caso Coral, lo que pasó con el pulpo, lo que, lo, que, lo que está pasando ahora con Coral. O sea, si yo fuera si yo fuera abogado de una de esas partes, lo primero que yo me opusiera es ante la juez a que se te le dice el proceso que se le está llevando a mi cliente. ¿Saben por qué? Porque, porque al final, si en definitiva la prueba no alcanza a mi cliente, aun cuando el juez vea eso, va, se va a sentir obligado por la carga mediática de ese proceso a condenarlo o a enviarlo al tribunal si fuera una audiencia preliminar o a ponerle prisión preventiva en la audiencia de medida de coerción. ¿Por qué? Porque el juez no se va a sacrificar a sí mismo, diciéndole a la ciudadanía, después de que esta gente vio todo lo que se ha dicho ahí en contra de esa gente, no es verdad que un juez de que lo va a mandar para su casa porque aquí no hay se lo van a comer vivo al juez y lo van a cancelar para evitar el escándalo en la justicia. Sí. Entonces, ahí hay extremadas violaciones a principios y a la ley. Lo que se está haciendo ahí no es lo que dice el, el proceso penal que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sumergidos en un país que tiene como estandarte en el proceso penal el populismo penal. Y el populismo penal es darle... Darle a esa canalla, a esa canallada que está en la calle mirando juicio, procesos, por redes sociales, por televisión, por radio, darle lo que esa canallada quiere. Y esa canallada quiere prisión, gente presa y que caigan más. Bien. Eso es lo que quiere, sin que, eh, con el perdón, sin, sin que el, el, el juez analice... Las, la prueba o la cintila de prueba que, que le han llevado para poder decidir si es prisión preventiva o no es prisión preventiva. De ahí no va a salir nadie con otra medida de coerción que no sea prisión preventiva. así Mira, Amado, en una ocasión, en el caso que ha sido uno de los más fuertes aquí en, la, en, en San Francisco en los últimos años, en el caso de Emily, yo estuve en el Palacio de Justicia y yo escuchaba a una joven... Del, ...de un sector de aquí de San Francisco, específicamente de la calle 5. Ella con toda su violencia y con toda su, su rabia decía, si lo sueltan, vamos a quemar este pueblo. Y yo veía en la conducta de la joven, más con, con un aspecto, eh, eh, eh, buscando eh, eh, su comportamiento... Que ella conjuntamente con un grupo de gente realmente no le importaba la justicia como no. tal. Lo que querían era utilizar esa excusa, verdad, de que si lo ponían en libertad para salir a la calle a descargar toda su ira y toda su frustración y todo su odio. ¿Cómo? Dando botellazos, rompiendo cristales, quemando gomas, quemando quemando gomas. Quemando y no miedo. es más que una excusa de ese grupo de gente para descargar... Por esa carga que tienen, ¿verdad? Eh, hay gente que dice, bueno, la impunidad acumulada ha provocado que la gente tenga esa impotencia y entonces la quieren descargar. Y a veces pasa eso. Yo veía en esa joven y decía, por esta joven que va a venir, le importa. De hecho, se le ve que ni siquiera le importaba porque lo que estaban era riéndose ahí. Claro. Lo que estaban era bochinchando y esperando el momento de, de, de la sentencia para salir a, a, a buscar de, de desorden. Y de hecho, en su interior era notorio que ellos querían que la sentencia fuera favorable a los culpables para ellos poder entonces justificar su conducta de ahí en adelante es algo terrible que realmente yo creo que la República Dominicana eh, todos tenemos que ser evaluados Psicológica es, es como el caso de los ciclones. Cuando llegan los ciclones que realmente se devuelven y no hay agua, no hay brisa, no hay nada. La gente se pone brava sí. porque tenía un sancocho preparado, un par de botellas de romo sí, y el sí. juego dominó. Claro, eso es verdad. <risa> que viene el ciclón y la gente se prepara para el ciclón. Exacto. El ciclón se despide y la gente molesta porque se, porque se despide. Entonces, fíjense el comportamiento del dominicano, que es muy extraño. Pero en ese caso. Del populismo la gran, Una gran mayoría de la gente No le importa en sí la justicia Sino que utilizan esa excusa Para descargar todo su odio Y toda su frustración a través de, de, de las redes Así es Y la eh, eh, instituciones a pedra. Tirándole piedra a vehículos Que no tienen nada que ver nada con que lo que ver, está pasando Pero hay que quemar todo porque hay que hacerlo okay. Bueno miren, gracias amado sí, por su gracias Carmen desde Las nos Dice el administrador de la lotería Sabía de ese engaño ocho meses administrando la Lotería Nacional